Ya vimos lo que es la pendiente de una recta y las consideraciones que hay que tener presente. Ya hablamos también de la ecuación de una recta y cómo se trabaja. Ahora, basado en la pendiente de una recta, ¿qué consideraciones debemos tener presente cuando la recta es completamente horizontal y cuando la recta es completamente vertical? De eso vamos a hablar en este video. Empecemos. Genial. Mira que si tú trazas en un plano cartesiano... Una recta, no importa cuál sea, aquí vamos a trazar dos planos cartesianos XY y trazamos para cada uno una recta. Si yo trazo aquí una recta completamente horizontal, ¿sí? tiene una, una, una, unos detalles técnicos que hay que tener presente. ¿Qué pasa en este punto X? ¿Cuánto vale en Y? Pum, ese valor. ¿Qué pasa para este punto X? ¿Cuánto vale en Y? Pum, ese valor. ¿Qué pasa en este punto X? ¿Cuánto vale en Y? ¡Pum! Ese valor. Vale lo mismo en Y. Entonces, una recta completamente horizontal. Dijimos que la pendiente era igual a cero. ¿Te acuerdas? ¿Qué quiere decir eso? Que si la ecuación de una recta, recuerda que es Y igual a MX más B. Si la ecuación de una recta es Y igual a MX más B, pero M es cero porque la pendiente es cero, este término desaparece. 0 por X es 0. ¿Y qué te queda? te queda que Y es igual a B. ¿Quién es B? El punto de corte con el eje vertical. Es decir, este valor que está aquí. Por donde pasa la recta, eso sería B. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una recta completamente horizontal, donde este número, por ejemplo, es 2, esa recta se escribe Y igual 2. Ya, eso Cuando de aquí en adelante tú veas una recta, que te digan, sea la recta Y igual 2, y tú, ¿ah? ¿eh? Bueno, ya, ya sabes que eso es una recta horizontal que pasa por dónde? Por 2. Que independientemente del valor de x que tenga, su resultado siempre va a ser 2 en el eje Y. Entonces, de esa manera lo conectamos como sería la recta que es, es completamente horizontal. Ahora, la recta que es vertical tiene una consideración. Del mismo modo en sentido contrario, ¿no? Pero vamos a ver. Serio. La recta va a ser vertical ahora. Esta recta completamente vertical, suponiendo que eso es una recta y suponiendo que está vertical, ¿ok? Vamos a suponer que aquí hay 90 grados. ¿Qué consideraciones tiene? Primero, si nos vamos un momentico a funciones, esto no es una función. ¿Te acuerdas que eso normalmente lo trabajamos con asíntotas? Eso no es una función, porque es que para ese valor de X, mira, para este valor de X, tiene infinitos resultados en Y, porque aquí... Tú puedes trazar una línea aquí, da Y, para ese valor de X da este valor en Y, para este valor de X da este valor en Y. No se puede reescribir. De hecho, la pendiente de esas rectas, que dijimos en el video de pendientes, cuando es vertical completamente, la pendiente es infinita. Si tiene pendiente infinita y estas se escriben como Y igual algo, estas como se deben escribir, si este punto que está aquí es un valor de X... Siempre, todos los valores en Y están relacionados al mismo valor de X. Vamos a llamar a este valor C. ¿Te parece? Sería que esa recta se representa como X igual C. Cada vez que a ti te digan la ecuación de la recta y te dicen X igual a un valor, ese valor automáticamente es una recta vertical y pasa siempre por allí. Ahora, para mi plano cartesiano sí, el valor de C sería negativo. No te preocupes. Capaz me ca te lo estabas pensando. Eh, pero estás casando un valor negativo. No importa, C puede ser Menos 2. Entonces vamos a ponerle el negativo y ya. Aquí, para este ejemplo, x sería entonces igual a menos c. Si, tu, si tuvieras una recta de este lado y pasa por el 2, x igual 2. Si pasa por el 0, x igual 0. Los ejes del plano cartesiano, las rectas de allí, serían las siguientes. Con eso cerramos este video. El eje Y, míralo acá, lo voy a escribir acá. El eje Y se representa por ser una recta vertical. Como la recta X igual 0, porque pasa por X igual 0. Y el eje X, pilas con esto, el eje X, se representa como la recta Y igual 0. Porque ahí tiene altura 0 y vas a pasar siempre por allí. Con esto cerramos lo que serían las ecuaciones de la recta. Quería hacer un video dedicado plenamente a esto, pilas con rectas horizontales y verticales, que hay muchas personas que... Hmm, patinan con esta parte y es necesario tenerlo presente entonces activos con esto el negativo fue por el ejemplo pero la representación de una recta vertical de una recta horizontal aquí la tenemos cuando es vertical x igual a un número cuando es horizontal y igual a un número te gustó entendiste ya sabes lo que tienes que hacer mi gente en epsilonacademy.com no te pierdas la parte práctica cursos prácticos para ti para que engranes la parte conceptual con ejercicios que te voy a explicar, ejercicios que tú vas a poder resolver también por ti mismo, que los tengo allá dedicados y destinados para toda persona que quiera, y con eso vamos a seguir profundizando. Ahora que viene, las cónicas, las secciones cónicas, vamos a hablar de rectas, de ecuaciones de las circunferencias, elipse, parábola, hipérbola, de, la, uf, de muchas otras cosas, y vamos a ver también cómo se conecta con esto. Chao.